Y déjame decirle con todo el respeto que se merece: no nos vamos a mover hasta que no haya una respuesta. ¡Sí! Consciente, consciente. No, hay no hay proclamación. No hay proclamación. No hay proclamación. Exactamente. Si van a proclamar, entonces el pueblo va a salir a la calle.